El trabajo que estamos haciendo acá en el sector de Llanatil es aplicación de insecticida biológica en la parcela del señor Hernán Tapia Estrada. Sacando el producto nos, nos hemos desplazado al sector de Yanatile, donde que hacemos nuestro punto de concentración es preparar, ¿no? eh, 1.6 litros por 2.4 de agua, eh, hacemos el preparado con los compañeros auxiliares que están ...a mi cargo, ¿no? Y, y de ahí, compañero, hacemos el, la preparada, la dosificación exacta... ...y de ahí la repartición de cada mix que tiene sus beneficiarios... ...que tienen que intervenir, ¿no? Efectivamente, yo también, compañero, como lo ves... ...es eh, una área comercial que tiene dos hectáreas... ...y estamos haciendo la aplicación de asisticida biológica... ...en la forma correcta, en la rama tercia del cítrico... Que nosotros aplicamos, de que hemos tenido la capacitación, con los capacitadores que hemos tenido estamos haciendo la aplicación correcta, ¿no? Como lo ves, compañero Antenor, ahorita ha pasado el compañero Raúl, la aplicación ha caído en la en vez de la hoja, ¿no? Esa es la forma correcta que estamos realizando en el sector de Yanatile. Eh, los beneficiarios están también mmm, partícipes, ¿no? ellos también están involucrados en el proyecto. ¿no? Estamos viendo también a ellos, el, el señor Hernán también siempre está presente en su, en su predio, que también con ellos juntamente estamos en sus parcelas. Mi punto de vista es de que realmente ellos están cumpliendo con su trabajo y gracias a ellos... Ya prácticamente se está evitando ya la mosca, la fruta. Ya no vemos ya uh, las frutas o las, los cítricos en el suelo. Entonces se nota bastante que la... como se llama? La desaparición, ¿no? Porque se está evitando la mosca, la fruta. Con bueno, el recojo de, de las frutas eh, caídas, ...más que todo en esto nomás nos estamos apoyando... ...nosotros hemos hecho tramperas caseras de, con diferentes productos... ...como por ejemplo poníamos este jugo de las mismas frutas... ...asimismo también hemos utilizado siempre GF, ...chicha madura, hasta orina si poníamos en las tramperas caseras... ...pero según lo que veo parece que ahora están cumpliendo... ...pero anteriormente en los primeros años no estaban cumpliendo... ...pero parece que la gente ahora ya está dándose cuenta ¿no?... Y merced a eso ya es lo que se está evitando, ¿eh? esta mosca de la fruta. Gracias a ello, como vuelvo a repetir, se está evitando ya. Si dejamos de controlar un mes, dos meses, va a reaparecer esta, esta maldita mosca de la fruta.